Bueno pues este va a ser el último episodio que voy a grabar de momento de presentación de mi guitarrita y en esta ocasión eh, pues ups que desmonto el chiringuito en esta ocasión os voy a presentar esta que ha salido ya en alguna grabación antigua y moderna, que esta es mi Blade, Blade R2. Mi primera guitarra y probablemente la última guitarra buena que, que he tenido. Bueno, esta guitarra eh, tiene una historia bastante interesante, creo. Eh, en el año 89-90 estaba yo. No, 90-91 mejor dicho. 90-91 estaba yo en Alemania, de Erasmus. Y allí pues eh, me suscribía a una revista de guitarras. Entonces en aquella época pues había esas cosas. <ríe> Más que resuscribirme la compraba. Iba a la estación y, o al kiosco y compraba la revista. Bueno, y un artículo que, que venía en esa revista, eh, pues aparecía esta guitarra, ¿vale? La, la, el modelo R2, y hacía un análisis, hacía, eh, venía la R1 y la R2, y hacía un análisis. Y venía concretamente eh, la, el modelo en este mismo color, que es eh, creo que se llama Honey Burst ¿vale? Color miel. El caso es que en el año 91, pues me vine de Alemania, 91 y casi 92 creo que sería ya, me vine de Alemania y en la mente se me quedó que yo quería esta guitarra. Bien, <coughs> me puse, pasaron, pasó el tiempo, me puse a trabajar y estaba trabajando eh, de promotor de una marca de IFI, de alta fidelidad, que se llamaba Fisher. No sé si os acordáis, no, seguro ni, ni os acordáis. Se supone que era una marca americana buena, pero bueno, y estaba yo de promotor en, en el corte inglés. <coughs> Promotor significa que yo, eh, pues, venía un cliente a comprar un equipo de música y entonces yo le lo lo digamos lo desviaba hacia mi marca para int intentar venderle yo mi marca que era Fischer. Vale, bueno, eh, el caso es que eh, estuve trabajando, pues, evidentemente ganaba dinero. ¿Y qué pasó? Pues que yo quería con ese dinero que, de hecho, era lo que yo tenía veintitantos años, 22, 23 añitos. Yo lo que quería es comprarme una guitarra y con el sueldo de dos meses. Me compré esta guitarra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hice? Pues me llegué a Musical Ortiz y le digo, mira, yo quiero esta guitarra, la Blade R2, esta misma. Ellos no, traía, no trabajaban esa marca. Y entonces lo que, lo que hicieron fue eh, pues pedir, pedirla especialmente para mí, al, al distribuidor. Eh, de hecho, pidieron dos, que yo sepa. Una de ellas es esta. Y la otra de ellas es la que, la que le podéis ver a Phil Manzanera en el, los conciertos estos de, de las leyendas de la guitarra. Pues saca una exactamente igual que esta, ¿vale? La misma, las dos que vinieron. Y creo que más adelante esa, el Phil Manzanera la dejaría por allí y la, y la cogió un grupo que estuvo en el año 92-93 en, en, en la Expo no digamos lo que quedó después de la Expo de Sevilla, que tocaba, en, digamos, tenía un repertorio de... <tose> De música de todo tipo, pachanga pero bien hecha, digamos. Y bueno, yo me acabo de verlo por allí por la expo y yo flipaba porque a mí no me sonaba como a ese hombre, evidentemente. Él le sacaba sonido que quería, o sea, sonaba ya cero, sonaba como tal. Bueno, en aquella época era yo un poquito, tenía un poquito menos experiencia. Bueno, bueno, el caso es que la guitarra me costó eh, 120.000 pesetas, 120.000 pesetas, el sueldo de dos meses, hemos comentado, y eh, valía un poquito más cara que una estrato americana las trato americana estándar, que tenían allí alguna, de hecho, un, la, cuando la trajeron, antes de decidirme y soltar la pasta, que por cierto en Música Ortiz se quedaron un poquito, uh, a ver si ahora no se la va a quedar, eh, cogí esta y cogí la, la americana. Y, y bueno, me gustó en ese momento más la americana, perdón, la americana, la, la Blade. Eh, aunque luego os comentaré eh, cosas. Bien, dicho todo esto... Esta guitarra es una guitarra muy especial, es una guitarra con unas maderas de alta calidad, eh, un mueble es magnífico, tiene un montón de avances, como el previo, que por cierto lo tengo anulado, un previo USC, creo que el previo funciona, lo que está mal es toda la circuitería, y lo tengo anulado. Eh, traía unas pastillas como muy neutras, las, las originales que las tengo por ahí guardadas, y eh, es un poco lo que no me gustaba. Neutra en el sonido en el sentido de que mm, le faltaba como armónicos. el Con el previo, pues de alguna manera se, se compensaba. Pero yo quería como más armónico. Y por eso eh, yo lo he comentado ya cuando me compré la Fernández. La Fernández eh, es lo por lo que buscaba esa estrato más, más guarrilla. Esta es muy iffy, un sonido muy alta fidelidad, nada de ruido. Eh, cuando grabas, ves que la onda es perfecta, a diferencia de, por ejemplo, de la Fernando o cualquier otro estrato, donde hay muchas irregularidades. No necesitas prácticamente ni compresor. No es que suene comprimida, sino que, que suena de esta manera. Más avances, pues tiene un, un clavijero de bloqueo, vale, muy bastante bueno. Eh, las, las silletas tienen ruedecillas, con lo cual, combinado con la cejura con la de grafito, ya le puedes dar aquí palancazos que se desafina poquito. Bueno, mejoras que tiene, aparte, mejoras o no mejoras, vamos, cambios que tiene, aparte de, de las pastillas que le he puesto, estas dobles eh, en formato single, pues le he puesto un bloque de acero, igual que a la, igual que a la Fernández, ¿vale? El bloque de acero lo veis aquí, esto es un, bastante importante, eso... Precisamente a lo mejor era lo que le faltaba Le cambié el bloque ese de zinc De un Warren Dongish que traía Por el bloque de acero eh, Por lo demás es una guitarra que tengo desde el año 92 No, finales del 91, principios del 92 ¿Y qué quieres que te diga? Es mi mejor guitarra y lo mismo Esto no... Salvo que, como lo digo muchas veces Tenga que pagar la fianza de, un, de la cárcel Esto no sale de mi casa ¿Vale? Bueno y lo que he hecho, pues, como siempre, he grabado una serie de, de ejemplos con el FM3, con el mismo preset que, que utilicé para la, para la Fernández, eh, y en este caso es que no le he agregado ningún tipo de efecto salvo del I y Reverb, ¿vale? Del, del, del FM3. Y vais a ver que suena que te caga. Es que esta guitarra es un guitarrón, lo miles por donde lo mires. ¡Ea! Aquí os dejo lo bueno, como hicimos el otro día, lo que voy a hacer es, tengo el mismo preset, que es un, está basado en un, en un plexi, y como hicimos el otro día, vamos a ir poniendo distintas pastillas. Dejo el micro activado, ¿vale? Aunque suenen las cuerdas. Luego ya eh, lo desactivo y toco algo un poquito más formal. ¿vale? Entonces está la pastilla de, del mástil. tope combinación eh, puente medio puente, eh, perdón, puente medio, a tope, un poquito aquí más bajamos, combinación medio puente. Y por último, la pastilla del mástil, perdón, del mástil, siempre digo la misma mierda, la pastilla del puente. Voy a hacer una cosa para que veáis que no, no se desafina mucho, ¿vale? Sí. Mal, básicamente, bueno, pues la vuelvo a afinar y a ver si toco algo un poquito más, menos macarra.